Esta es un, una parte de varios videos que vi y uno puede ver eh, reflejado muchas cosas, ¿no? ¿Qué recuerdos le traen? ¿Cuáles son los más valiosos al haber visto estas imágenes, César? Bueno, eh, esta etapa es una etapa de visita en todo el territorio argentino con un proyecto internacional promocionado desde Italia, ISEP World, EZ World. Donde yo he tenido la posibilidad de, de traer contingente de, de Argentina a poder realizar experiencia deportiva y cultural aquí en Italia. Este, este proyecto me ha llegado a adentrarme mucho en todo lo que es la parte del noroeste argentino y llegar a lugares más este, lejanos ¿no? de lo que es la zona capital y poder estar en contacto con todos los pibes de la escuela, niños, niñas, donde se ha llevado un mensaje importante que la voluntad puede. Eh, he podido esto, eh, en estos viajes eh, poder entrar en contacto directo con lo que es la realidad en cada uno de esos lugarcitos. Eh, este proyecto ha, estado, ha durado prácticamente ocho años y han habido tres contingentes de la, de la ciudad de Catamarca que han viajado a, a Italia a realizar una experiencia. Esta ya es una parte formativa cuando yo me desempañaba eh, eh, en la actividad deportiva ya como docente. Y bueno, es una experiencia fuerte, ¿no? Porque esta es una parte importante de mi vida, porque después me ha tocado de vivir otro más importante, el hecho de ir a trabajar a China, a Shanghái, con el gobierno, gobierno chinense. Y a través, un, a través este, de gente a nivel deportivo que, viendo mi currículum, eh, me han invitado a poder desarrollar actividades allá. Qué bueno, increíble. Me encantaría que le podamos eh, contar a la gente qué pasó. Eh, usted, eh, vamos a retomar un poquito en la línea del tiempo. Eh, cuando usted llegó a Catamarca en, vivió dos años acá en Catamarca después fue a Buenos Aires ¿cómo fue su recorrido? Bueno, hay tres momentos importantes que han marcado mi vida que una la participación en el año 1978 al primer campeonato mundial organizado por Coca-Cola del torneo mundial de habilidades cuando fue lanzado ese mundial, ese torneo, se realizó juntamente con el Mundial de Fútbol en 1978 en Buenos Aires. Eh, recuerdo precisamente un año anterior a ese torneo mundial, mi padre, que en ese momento él trabajaba en Coca-Cola, me trajo un álbum de figurita, del torneo mundial de Coca-Cola como así también un concurso de habilidades me acuerdo precisamente que me lo trajo y me lo consiguió en mano y me dijo mira hijo, léelo bueno, yo lo leí vi las pruebas, vi el premio vi todo el contorno y le dije, papá yo voy a participar papá, yo voy a ganar estas palabras precisas ha hecho que un año después yo la haya transformado en realidad. Porque no solamente gané el campeonato local allí en la capital, en Catamarca, sino el departamental, el provincial, el nacional, y fui subcampeón mundial de habilidades futbolísticas en Buenos Aires, juntamente con la participación de todas las naciones del mundo, juntamente con el Mundial 78. Tenía prácticamente 10 11 años. Y ese fue, sí, eso fue una, un putapié inicial, donde sí. yo, si hoy tengo que hacer un resumen de ese momento, fue la imagen, sí. la imagen de poderme ver levantar esa copa que la pensé en ese momento y que después la transformé. Y eso fue muy fuerte. César, quiero hacer una pequeña reflexión eh, con la gente que nos acompaña, porque por ahí dirán, ¿qué tiene que ver María Marta cantarel con este tema del fútbol? ¿Qué estoy haciendo acá con este programa? Primero que el, el programa de Compartiendo con Amigos tiene 10 años, ya, y bueno, de a poquito vamos creciendo. Pero por otro lado, yo me dedico a trabajar con programación neurolingüística. Uno de los mensajes importantes que intento, eh, hago con la gente que acompaño eh, normalmente es eh, que lo que acabo de ver en usted, en las declaraciones, cuando uno dice esto lo voy a hacer, yo voy a ganar, esto va a ser mío, usted ya está declarando. Entonces esto es este mensaje tan importante que usted acaba de transmitir, eso quiero que la gente los reflexione. ¿Cuántas veces estamos diciendo mensajes desalentadores, hablando mal de uno mismo? No, es que nuestra realidad no se puede, que estamos pobres o que no tenemos recursos. Entonces, eso que usted acaba de decir para mí es clave. Y cómo le cambia su vida en el mundo. Justamente, la... la la reflexión que estábamos haciendo, cuáles eran los tres momentos más importantes de su vida. Marca el 78, llega el álbum y usted hace declaraciones. Así que, bueno, tanto me encanta. Esta declaración después fue acompañada con el ímpetu de quererse en este contexto siempre de mejorarme. Y eso yo lo, lo he notado después con los años y he aprendido a, a conocerme donde todos los proyectos que he logrado y toda mi actividad que he realizado ha estado apuntado principalmente sobre una decisión, la gana de mejorar, basado sobre la imagen. Yo capto la, el objetivo, la capto uh -huh. en imagen y para allí trabajo. Yo, Qué mi intención bueno. era, cuando me, me dijeron el concurso, mi intención era, como el concurso era participar al torneo mundial ver los partidos del mundial y llevar un participante un compañero conmigo yo me planteé ver el mundial ganar y llevar a mi papá y verlo con él viendo el partido del mundial 78 esa era la imagen mía y sobre esa imagen es construida el logro objetivo eh, yo después eh, hoy este, me doy cuenta que me pasó en diferentes situaciones, que a través de imagen yo he logrado importantes cosas.